Hola, en este video voy a explicar cómo agregar nuestro primer asiento contable ya. que va a ser el del capital inicial entonces para eso nos vamos a crear asiento y acá colocamos la fecha del movimiento en este caso este es de octubre colocamos la glosa del movimiento capital inicial 500 acciones y colocamos las dos cuentas que están asociadas a este movimiento que en este caso es caja y capital pagado. Bien. Cuando hicimos el plan de cuenta, mencioné que eh, era importante colocar la descripción de la cuenta. Si bien no es obligatorio, es recomendable, porque si se fijan, al pasar el mouse por encima, nos dice para qué se utiliza la cuenta. ¿Ya? Y también si colocaron cuándo se carga o cuándo se abona, también vamos a tener esa información disponible en la columna del debe y en la columna del haber entonces eso hace mucho más simple la carga de asientos cuando tenemos muchas cuentas y no nos acordamos para qué es cierta cuenta en específico entonces en este caso eh, aquí mismo sabemos que eh, va al debe porque dice que al debe va cuando son aportes de los dueños, entonces en este caso el aporte de los dueños son 500.000 y va contra capital pagado que se abona por ganancia o aportes como ahí se indica que de más 500.000 si por cualquier motivo nosotros nos llegamos a equivocar y tratamos de guardar nos va a decir que el asiento no está cuadrado ¿ya? en el caso que el asiento esté cuadrado nos va a preguntar si queremos confirmar la creación del asiento lo confirmamos y con eso ya tenemos nuestro asiento creado entonces con eso tenemos nuestro primer asiento creado ¿ya? este listado que aparece acá la accesible del módulo de contabilidad en la sección asientos contables entonces aquí obviamente podemos también editar nuestro asiento en caso que lo queramos modificar, en caso que tengamos que hacer algún cambio, alguna corrección. Queremos cambiar la glosa o la fecha, por ejemplo. Con eso tenemos nuestro primer asiento ya creado. ¿Ya? Si va, volvemos al módulo de contabilidad, al dashboard, vamos a ver que en las cuentas de dinero ahora nos aparece la cuenta de caja indicando que hay 500 mil pesos y en el, el saldo de dinero también nos dice que hay 500 mil pesos eso porque aparece gracias al mapeo que hicimos anteriormente donde indicamos qué cuentas contables tenían relación con saldo de saldo eh, cuentas de dinero, cuentas de IVA, cuentas por cobrar o cuentas por pagar ¿Ya? esa es la forma de crear asiento. ahora, en general todos los asientos se crean de la misma forma ya sea un asiento de, de compra, de venta, de depreciación cualquier asiento contable se crea, se crea de la misma forma después de todo, la contabilidad básicamente es una cuenta con un monto al debe o al haber y el, y el asiento que tiene que estar cuadrado. ¿Bien? Entonces, toda la contabilidad de, en, en, en este módulo se basa en la creación de los asientos de esa forma. En otros videos vamos a ir viendo cómo ingresar compra, cómo ingresar gasto, cómo ingresar venta, etcétera Y vamos a ir viendo cómo se va a ir completando, eh, va a ir apareciendo IVA débito o IVA crédito, según corresponda, cuentas por pagar, etcétera. Muchas gracias por haber visto el video Hola En este video vamos a